Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y os voy a explicar cómo está la situación y el por qué me voy a dejar Apex, ¿vale? Eh, no voy a poner música ni nada, es muy simple, ¿vale? Eh, como ya podéis ver, estas son mis estadísticas, ¿vale? Hasta el momento. Hemos jugado 10.100 partidas, ¿vale? De esas 10.150 partidas hemos ganado 324. Hemos llegado 1.456 veces, bueno, veces al top 5, ¿vale? Hemos hecho 2.776.992 de daño, ¿vale? El máximo en una partida han sido casi 3.000, la media 200 de daño. Hemos eliminado a más de 7.500 personas. Hemos llegado al nivel 100 de esta temporada, como ya podéis ver. Y nada, básicamente lo voy a dejar porque... Primero hay gente muy tóxica, ¿vale? En el juego. Ya me he cansado. Prácticamente ya odio los randoms, ¿vale? Me he vuelto yo súper tóxico en ese sentido. Eh, a la media hora me cansó de jugar este juego, ¿vale? No es lo mismo la experiencia de jugar con randoms, ya lo sabéis que jugar con gente en equipo. Y otra cosa es que no da views, ¿vale? No da ningún tipo de views. Eh, a la gente le da igual lo bueno o malo que seas, ¿vale? Y después de más de 1600 horas jugadas este juego, y todas prácticamente, salvo esa temporada que estuve 3 días o 4 hasta que subí a Diamante antes del split, que también me jodió un poco. Las he streamado todas. Y lo máximo que he conseguido han sido 6 viewers por media hora, con una media de un viewer y cero viewers todos los días, echándole 5, 8, 10, incluso 15 horas de streaming. Hemos ganado 324 partidas. No sé cuántas de esas partidas habré subido a YouTube, pero la gran mayoría sí, la tenéis ahí en vídeos. No los ve nadie. Apenas tienen un like, dos. Solo me comenta gente Giri. Vale, solo me comenta gente de Inglaterra, gente que habla inglesa, para decirme que siga subiendo el contenido, pero solo lo hacen porque tienen que comentar otros vídeos. Para que así tengan relevancia los suyos. <coughs> vale, gente con 300.000 viewers, gente con 2 millones de suscriptores, me ha comentado, me ha dicho que, que les encanta el contenido. Y vosotros que sois de habla hispana no me, no me comentáis ninguno. Salvo Maki, que bueno, Maki es un crack. Aquí siempre apoyo el canal y desde aquí te lo agradezco. Como aquí, así que nada, esto será pues como el Rust, ¿vale? Un día me cansé, un día dejé de jugarlo y no lo he vuelto a jugar, ¿vale? Y en Rust tenía 2000 horas, ya lo sabéis. Así que nada, eh, lo que sí que os quiero decir, ¿vale? Seguramente no veréis este vídeo al completo porque os conozco, ¿vale? La media de reproducción en mis vídeos es de 30 segundos o 40, si llega, ¿vale? Así que. Lo que os voy a enseñar es todo lo que tenía preparado, ¿vale? Para todo este tiempo de cuarentena. Y es que hoy estamos. aquí que estamos a 11. Estamos a 12, ¿vale? 12 de abril. ¿No? 12 de marzo, perdón. Abril, abril. Estamos a, do a domingo 12 de abril ya, ¿vale? Son la 1 y 45, cuando estoy grabando esto. He subido otros vídeos de otras cosas, ahora os hablaré de ello. Pero para que veáis, tenéis desde el 13 hasta el 9 de mayo tenéis vídeos programados, ¿vale? Todos los días tenéis victorias, tenéis partidazas, a Predator con Random ya sabéis la serie esta. Y todo esto son las wins, ¿vale? Que os he dejado subidas para que veáis lo que me lo estaba currando. Y por eso lo dejo, ¿vale? Porque básicamente es trabajar para nada, chavales. Y vale que sea mi hobby, vale que... que haya pasado lo del virus, da igual. Ya estoy cansado de meterme en un juego en el que a la media hora estoy, can... estoy reventado, tío. Estoy cabreado. Eh... No me ve nadie, o sea, no vale para nada lo que hago. Subo los vídeos y da igual. ¿Vais a ver 30 segundos en una partida? En partidas que duran 15 minutos de media, 25, 20 no las veis, y aunque las corte a 8 minutos no las vais a ver tampoco vale, y si queréis un ejemplo el mejor ejemplo que tengo vale, porque yo no he parado de subir vídeos como os veis, todos los días teníais vídeos todos los días el mejor ejemplo es esto la mejor partida de mi vida, 10 kills, 2 asistencias 5 viewers vale 5, 5 visitas 0 likes, Vale, bueno, no lo podéis ver porque estoy encima, pero ahí lo tenéis, vale 0 likes cero comentarios y luego una partida de mierda como es esta de 4 x asistencias tiene 11 y 4 comentarios sinceramente no sé qué os pasa sé que ha cambiado el rollo pero ya lo sabíais hace, hace tiempo que no, no subía rust y tal así que nada tendréis vídeos hasta el 9 de mayo ¿Vale? Tenéis partidas subidas y seguiré subiendo cosas raras como State of the Kai, seguiré subiendo un poco el Pro. Y lo dicho, ya no haré más directos de Apex, ya no subiré más vídeos de Apex, se ha acabado Apex. Subiré lo que vea, ¿vale? Igual, igual hago directos de Valorant cuando tengan aquí, pero no estoy seguro porque está jodido eso también. Y seguramente no me vea nadie, ¿vale? Haciendo streams de Valorant, pero bueno, yo lo salgo igualmente y nada quería comentaros eso y nada que lo supieseis tenéis vídeos hasta el 9 de mayo vale programados y lo dicho nos dejamos apex se acabó esto ha sido un camino muy guay yo me lo he pasado bien la mayoría de tiempo que he estado jugando no ha valido para nada como siempre pero bueno así que nada ni os voy a pedir like ni nada porque me da cuenta que da igual da igual que os pida que os suscribáis da igual da igual todo esta mierda se va a ir también, ¿vale? Las 85 wins que hemos tenido esta temporada, que me he sacado yo solo con randoms, todo se va a ir a la mierda, y lo dicho, quería explicaroslo porque imagino que alguno verá este vídeo y ya está.